Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. Les hablo desde acá, desde ese, de ese maravilloso templo, el templo diseñado por mi señor Lucifer, para llevarlos a ustedes a los pies de él. Les hablo para darles la noticia de que muy pronto eh, daremos nuevamente inicio a las transmisiones en vivo, ininterrumpidas en esta ocasión. Yo no voy a estar solo en esta programación, vamos a tener personajes de diferentes latitudes, muy reconocidos a nivel internacional, tendremos de Argentina, a de Marroquín de Colombia, el dominador de amores rebeldes, el brujo Marcos de León y otros más que ya los daré a conocer a todos ustedes vamos a iniciar las transmisiones los domingos de 5 de la tarde a 11 de la noche vía stream y enlazando todas nuestras redes sociales para que ninguno se quede sin la señal Ténganos un poquito de paciencia y estamos haciendo los ajustes en nuestra plataforma digital para que soporte todo el peso del tráfico que vamos a tener. Esa es la demora para poder llegar a la transmisión. Recuerden, yo daré a conocer la fecha y la hora en que se va a dar inicio a las transmisiones, ¿ok? De ser muy pendientes a eh, todos ustedes, los, los que están interesados en seguir esta transmisión. Eh, como les comento, van a ser 10 programas inicialmente, duración de media hora cada uno. Y ya a medida que el tiempo no lo permita, vamos a ir alargando más la programación. La finalidad va a ser transmitir 24-7, programación totalmente diferente y nueva para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, atrévete y deja de sorprender.